No está diciendo nada. <risa> no está nada. No. nada. No. nada. Tenés nada. El nada. Tenés no No. No. no ¿Represento a alguien? Son no mis preguntas. ¿A qué preguntas? ¿Acuerdo? No, esta gente, muchos de ellos nos están llevando placa. Y muchos de los casos nos han arrasado por el suelo, maltratado a gente pacífica, a mujeres, a niños, a hombres mayores. No solo los jóvenes que nosotros se ven en su cuerpo, no se ven en su cuerpo, no se ven en su cuerpo, no se no se ven en Pero, joder que Sería se muy interesante saber, saber, saber, saber si decidimos si mañana vamos a... a Thanks. <laughs> Lo he filmado, lo he filmado, voy a hacer lo que pueda con ello. Oh. ¡Vamos a ver el lo que lo habéis hecho ¡Vamos, ¡Vamos! Vamos, ciudad ¡Vamos! esperar. Llegamos, esperar. no que Tenemos a nuestros compañeros con las bicicletas que nos dicen que nos movamos. ¡Nos movemos, chicos! Nos